Sí, nos dejamos de ver por un tiempo, pero ¿sabes que Siempre hemos estado presentes, porque hay cosas que simplemente llevamos en el alma y que nos laten aquí, en nuestro corazón. En tu lancingo avanzamos juntos y queremos crear nuevos momentos contigo.